Hola a todos y a todos y bienvenidos a los talleres del Museo de Valencia de tecnología Leno. Yo soy Xara Y yo soy Álvaro, más conocido como Disney Elección en el ámbito del, del Street Art. Y hoy nos vamos a centrar en el, la última parte de nuestros talleres eh, dedicados al arte urbano. Y nos vamos a centrar específicamente en la creación de nuestro Paystop, que es como una especie de pegatina gigante. Y a para para aplicar esta técnica, el que faremos es un ejercicio muy creativo, muy divertido en el que pueda participar toda la familia. ¿Qué ejercicio sería ese, Sara Jane? Aisha has es dicho cadáver exquisito. Qué interesante suena. La verdad que sí, si vuelvo a descubrirlo, no se la ¿Qué descubriremos en Wii? En la técnica del paystab. ¿Qué es eso del paystab? El paystab no me son como si dijeran pegatines. Llegan altres 3 que es fan en papel y que pueden eh, aplicar a un mur, a una finestra, a cualquier valla que vive. Tengo así algunos ejemplos, por ejemplo, este es del artista Vince y utiliza a banda de, de la seva pintura, también fotografías, es decir, podrían decir que son como un collage, o altres que pueden ver, pero así si, pelos carreres valencianos, que algunos eh, parlen en de la nuestra identidad valenciana, como estos chiqués tiran petardos. B, el proceso es muy senzill. Utilicemos un papel que puede ser menudo, o puede ser grande, un papel continuo tipo craft o, por ejemplo, i tot un rollo de mantel de cuina, una vega de altenín, el que haremos es retallar toda la figura. Fixemos que el pay -tab, la ventaja que tiene, es que tú puedes hacer la obra a casa, tens todo el temps que busques y después cuando vas al carrer, eh, ya tienes la obra preparada, només cal pegarla. Mireu, la cola pot ser cola blanca barrejada a maulla, que es el que podeu utilizar vosotros, o fins i hacer una cola ecológica utilizan farina y agua, porte lo y a y lipos en vinagre si voléis conservar más Y después ya ja se aplica al carrer. Ahora, ¿qué necesitamos para nuestro proyecto? En este caso necesitaremos ya y goma de borrar, necesitaremos papel, Roturadores permanentes, es muy importante que siguen permanentes porque después, la, eh, cuando se aplica la cola, la tinta no, no se nadanar. Destisores, la pintura acrílica para donarle color si voy Revistas o papel de periódico opcional si voy eufero o si fuera una mena de colar. Y por último, la cola blanca y la cinta adhesiva si es que voleu uno mes aplicar o, por ejemplo, algún cristal a una cinta adhesiva. Y ve, ahora Álvaro os explica... Confer este taller? Porque utilizaremos una técnica creativa que se anomena cadáver exquisito. ¡Fins ahora. Pues bien amigos, entonces ahora vamos al grano. Comenzaremos nuestro ejercicio de paste Tap, pero lo vamos a hacer llevándolo a cabo mediante un cadáver exquisito. ¿Qué es eso del cadáver exquisito? Pues bien, es una técnica que remonta anterior a 1920 y lo llevaban a cabo un grupo de artistas llamados dadaístas, ¿vale? Que se juntaban en cafés literarios en Zúrich, en Suiza, y se ponían a jugar con esta técnica. ¿En qué consiste? Bueno, como pueden ver, yo tengo aquí tres folios unidos, ¿vale? Entonces, yo los voy a doblar y voy a dibujar en una drapo, en uno de los folios. Luego, le pasaré este folio doblado a Sarah Jane pero por una parte donde ella no pueda ver lo que yo he dibujado pero ella va a continuar dibujando entonces al final ¿qué tendremos? que ella va a continuar sin saber lo que yo ya se ha hecho y yo finalmente en la tercera parte volveré a completar el dibujo que ella ha dejado puesto sin tener idea que ha dibujado ¿qué pasará? que al final vamos a estirar nuestro folio y tendremos un collage surrealista un cadáver exquisito, ¿vale? Que es mucho. También se puede incorporar publicidad, por ejemplo. Se puede recortar, se puede emplear cosas. Se puede hacer de todo, ¿vale? Lo importante es pasárselo bien. Por eso era tan importante que esto se hiciese con la familia. Porque esto se juega en grupo, ¿vale? Pues bien, pondré manos a la obra. Fixemos que Álvaro ha acabat la seba part, me marcat los dos pulls, pero yo he de comenzar. Y también el que es importante, me he puesto una cartolina para no marcar en, en el rotulador la imagen de base. Yo ahora lo que voy a hacer es incorporar una imagen para hacer un collage. Bueno chicos, ya he terminado. Ahora la mejor parte, ver qué ha resultado de este experimento, ¿no? Esto fue lo último que yo dibujé. Ahora vamos a quitar la castrina de protección y vamos a ver qué nos quedó. ¡Hola, Jane, ¿Qué has hecho? ¡Oye! Se nos ha quedado súper chulo, ¿eh? ¿Qué tal, Jane? ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado esto, no? ¡Ay, está súper gracioso! Ahora no me falta pintarlo y retallarlo. Pues sí, eso es lo que queremos ahora. Bueno chicos, y aquí está nuestro resultado final ya lo he recortado y ahora voy a pasar a pegarlo en la ventana de mi balcón así recuerden que el paste originalmente se coloca sobre muros utilizando cola para, empapelar papel, para pegar papeles pintados o bien utilizando engrudo en este caso usamos celo y bueno así alegramos el balcón en esta época de cuarentena y damos un poco de entregamos un poco de arte a la calle. Espero que se lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y nada, agradezco mucho que hayáis visto los vídeos y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y sed siempre muy creativos.